Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en otro país ¿En dónde estamos, Paul? Ahora sí ya llegamos a El Salvador Ya vieron un video anterior No habíamos subido a El Salvador porque Paul no quería grabar pero No, bueno, porque salió. quería que subiera Mario conmigo para hacer que vender mario extrañaba mario bien ahorita estamos aquí en los famosos chorros de aquí de el salvador y pues también tenemos a una super guía turística una de gran desafío pues ahorita o se los vamos a presentar yaqui y, y wendy también tienen su canal sí, que, que también van a salir sus videos de aquí en los chorros con sí, es que, que disfrutan mucho este tour tengo aquí. Tiene frío, el aquí hace frío Tiene frío, dale oh, un abrazo Mario Yo me abrazo ah. con la ah. Ellas ahora van a ser nuestras guías Que pues son de aquí de San Salvador sí, Exactamente Y pues nos trajeron aquí a chorros Y van a hacer varios videos con ellas Porque son nuestras guías turísticas Como ya dijo Mario Y pues muchas gracias Nos van a ver ahí de me el pues, Somos las infiltradas que... ¿Es ¿Dónde estamos? No. Parque. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Ay, tenía un mono. no. no sabe. Sí Exactamente no sabemos. No, porque aproximada. yo no había nacido. Ah, ah ya no tiene mucho. Sí, sí, no, tiene mucho. No, joven, al revés. Rosas, a ver, a ver, a ver. A ver. Han pasado 84 Mira. años. Para las personas que pensaron que eran gemelas, no lo son. Y sí, si se llevan bastantes años de diferencia, como yo y Mario. Exacto. Amigo. ¿Cuántos años se llevan? Casi, casi, cuatro años ¿no? cuatro años, ah, cuatro años. Wow. No es mucho 10 nosotros sí, nosotros diez diez años, nosotros diez años. Diez sí, años no, de no, diferencia Ya me lo habían dicho gente Pero es que la verdad no les creo ¿Por qué? ¿Quién se ve más viejo? Ya ¿Yo? No me la así, entonces, ya. <risa> ¿Quién se ve más viejo? La verdad, sinceras Yo <risa> <risa> No, si <risa> no, ¿no se, no no, se No, si se, ven no se ven ay, ah, ay, no, Ya no, me dijeron viejo pero parecer viejo, tiene sus ventajas, Mario. Sí, a es que sí, esquino, nosotros tenemos un montón de desventajas porque piensan que somos bichitas, chiquitas. No, chiquita y sí, está. son muy pequeñas de edad, ¿ah? ¿eh? Sí, la verdad y sí. Yo. Vamos a seguir, que nos sigan mostrando ellas los sí, sí, exactamente, ahí les dejaremos unas tomas para que conozcan más de aquí, la de los la chorros. De los de los ah, wow. esta es la fuente de los deseos. qué padre está aquí esto, eh. La verdad, sí, es una chulada. Sí, la verdad, Mario, son las primeras impresiones y ya. Ya tengo ganas de bañarme, aunque no traiga ropa. Tengo ganas de echarme un clavado aunque no sepa nadar. Pero si nos ahogamos, nos va a salvar Jackie y Wendy. Ajá, yo pienso que sí. Nos van a salvar, ¿o no, no nos salvarían. El pelo te voy a agarrar Ay, oh, de ahí, Mario, estamos caminos, caminos. igual en los cuatro tenemos el que... nadado de perrito vamos a ah, para, David, nadar para ella. Ajá, para que las enseñe. <risa> la... No, no, la verdad sí está muy bonito y lo que miro que aquí esto es natural, ¿verdad? Sí. Todo natural porque sí, es, es como bien. es como un río, pero Miren ah, ahorita sí. lo vamos a donde viene el agua. Miren hasta allá. Sí, ah, pero... al fondo llega el agua. Sí, vamos, Así que vamos, vamos. vamos. Decimos Mario que, que no tiene medida de profundidad, pero dice ya aquí. ¿Cuánto, mide Mario? ¿Cuánto 80, mides, Mario? Pero dice que si me meto y me tapa mide más de dos metros. <risa> no, pero pero es, metrisa, yo sé sí le calculo que mide más de, de dos metros. Sí, viendo. sí se ve uno. Pues es raro que no tengan la numeración o no, no, los metros que, que tiene profundidad. Así que Mario, te va a tocar meterte para medir. <risa> a mí la, la verdad San Salvador me gusta mucho. sí, sí Nos ha gustado mucho. Salvador, me, me voy emocionado mucho de vuelta. No, a me voy a querer quedar aquí. Se va a querer <risa> quedar con una sí. salvadoreña. <risa> Pues, bueno, fíjate, Paul, que hay muchas salvadoreñas muy guapas, muy bonitas, ¿eh? Sí, la verdad, la verdad sí. Gracias. Aquí tenemos a dos muy guapas salvadoreñas. <risa> Mario, ¿sabes de qué tengo miedo? De, de caer. <risa> La verdad, Mario, esto me asombra mucho. Nunca pensé conocer aquí. ¿Sabes por qué me gusta mucho también, Mario? Porque es muy limpia el agua, se ve muy limpia. Dan ganas de aventarse. No más que se siente el clima, que es muy helada el agua. Sí, luego aquí lo que sí estoy mirando, que esto es agua, como ya les comentamos, es agua natural, es agua de los cerros. A ver, tómale. <risa> no, ay, <ya> va, <risa> es agua natural. <risa> no, sí, yo sí, pero mira, sale de los cerros. Sí, como se llaman veneros allá en México, son veneros que sale desde de las montañas toda esa agua. Y pues por eso se llama los chorros realmente, porque sí. todo es chorro. Ajá, exacto. No, no, no vaya a pesar del baño, por eh. Por chorro. Mira, Mario, ahí hay una alberca para nosotros que no sabemos nadar. Sí, es para los niños chiquitos. chiquitos pienso que de todos modos aquí sí me ahogo. Ah, yo también siento lo mismo, Mario, voy a caer y ayuda. No, pero sí, no, la verdad sí, está súper, súper chido. Y pues mira, enséñalos ahí enfrente. Ajá se ve mejor esta imagen de aquí Sí, la verdad, sí, Mario Y pues, Mario, hay que dejarles unas tomas Vámonos, sí, vámonos Horas es de 1.50 ah. ¿Es Eso sería, Sí, la verdad es muy económico Serían como 40 pesos Llegando a los 2 dólares Pero ojo Es para nacionales Es de aquí en Salvador ¿Por Porque para el extranjero Sube un poco más Ah, sí, ojo Si vienen con una persona salvadoreña Y es lo mío Nos va a pasar como 100% salvadureño Sí, porque incluso ya y Wendy Nos no, hicieron no. Nos hicieron que nos calláramos Que no habláramos para sí, nada para... Por el acento mexicano Ajá Fíjate Mario Que me andaba fijando Que allá arriba Está conocido como lo que le decimos Las presas Allá en Vallarta Ajá. En México más Ajá. que nada porque en méxico le hicimos el agua para que no Ajá. se desgaste tanto también la van, sí. la van, la, van este como... la nivelan la van manteniendo sí. nivelando para que vaya cayendo y no se vaya gastando rápido rápido sí, rápido. sí porque si dejan libre porque va rápido, se va de hilo vale. Ajá, exacto y eso es mal. y lo que estaba mirando que son tres tres albercas naturales es una dos y, y allá al final hay otra pero como, como... un chapoteadero chiquito para los niños más que nada. Y pues la verdad es muy padre estar aquí y disfrutar de esta belleza natural sí. porque es una belleza cuando, natural. Exactamente y cuando gusten venir a El Salvador, vengan aquí a Los Chorros y disfruten de este bonito sí, paisaje sí. y esta bonita naturaleza que tiene El Salvador. Mario, ya viste? Ya se está bañando, no. Wendy. Oh, no te vayas a ahogar, eh. No, no te vayas a ahogar. No, mira, ahorita mira. ayuda. Mira, mira, está bien profundo. No te vayas a ver como Kiko, ¿eh? Cuando se está ahogando en Acapulco, eh. <risa> Exacto. <risa> Que se metan, que sí, se metan, no, no, aviéntalo. Fíjate que no traigo un traje de baño. Con aquella hoja está algo grande, esa a hacer un Sí. sí. Bueno, pero te sí. puedes meter sí, como Wendy y Mario. Además, así, sí, no se te cae. Tienes como razón porque la parte... Ah, mascarilla, sí, Ah, en serio, como, como tanga. ¿Como hilo? Bueno si, sí, si sí cierto porque te, la, la parte de abajo pues estoy pequeño, yo pienso que con una hoja me tapo O con un simple cubrebocas Mario como ya dijera No, si, pero sí, no sé sí. Úsalo Tiene Espérate. tiene más usos Mario el cubrebocas Ahí andamos más, no lo preocupes <risa> ah, Ya ves pues Son como 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, son como 20, 20 piedras aquí te lo calco Así que vamos Mario. Vamos a, a lo que sigue. Ajá, exacto. Vamos a ver este qué más hacemos. Wow, Mario, ya miras es que aquí es el área de la comida. Sí, es lo que me estaba comentando Jackie Wendy, que aquí puedes traer sus bebidas, su. No les, no, sí, incluso no les cobran nada. Si comemos algo, Mario, mira, aquí. A Paul, si nos regalan de ahí. De ah, eso. Quiero un pedacito de carne asada. Si sí se me antoja, Mario. Tengo hambre. ¿Eh? ¿Te vas a bañar, Paul? sí Mario, mira, ya me puse más más fresco. No. O sea, es lo mismo. Sí, la marca pero fue más Silver. Eh. Tú eres el, el que va a hacer la prueba. Ajá, Tú mides 1,83? 1,85. 85? No, ah, pues sí, ya. Ya, casi dos meses. <risa> ah. Ay, parece agua de hielo. Muy helada, o qué? Muy helada oh. Vamos, buena, buena suerte. Bye, bye. Mario, está fíjate. Muy helada. Ajá, eso mismo, está súper helada. Pero, si aquí manda porque está el sol directo. Pues sí, vale la pena porque aquí ya tienes el sol. Mira de profundidad, Paul? Aproximadamente. No sé, lo, la de ¿Cuánto? ¿Más o menos? Uno sesenta. Unos 60. ¿Unos 60? Entonces sí puedes meterte hasta el fondo. Sí, no, el me voy ¿Po? a ahogar. ¿Paul te puede salvar? Es que yo lo que tengo es que cuando siento ya que el agua me lleva como por aquí, entro <ríe> en pánico ¡ah, <ríe> y me ahogo más rápido. Pero yo Paul te puede salvar, ¿verdad, Paul? Mira qué rápido nada como un tiburón, ¿verdad? ¿eh? Miren, aquí va mi papá nadando como un tiburón. Dice que va rapidísimo, pero pues yo lo veo en cámara lenta. Aquí mire. Mario, ¿Ew? ¿qué probabilidad hay de que te metas del uno a cinco a las tres? Una, sí. dos, tres, tres. dos. Oh. <risa> te gané, pobre. Como pueden ver, aquí ya, ya encontramos lo que es de profundidad. Aquí dice que mide 2 metros con 20. Y pues, la verdad sí está un poco hondo. Aquí estaría para los expertos para nadar esta área. Y pues es un atractivo turístico muy, muy chido aquí en El Salvador. Para que vengan si son de México, si están en Estados Unidos. Cuando vengan a San Salvador, esto es una chulada. La verdad se los recomiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya se salieron tan rápido? Tenemos no, hambre porque, ah, no, porque no te metiste Mario me ah, No vez. creo, no, más bien porque ya tienen hambre Bueno Paul, yo, pi yo pienso que aquí vamos a finalizar este sí. video Y vamos a continuar con Jackie y Wendy ah, Vamos, nos van a llevar a segunda más lados Ajá, parada, Vamos a la segunda parada Así y que vean todos los videos, es una serie de videos que vamos a estar subiendo no sé cuántos videos sean en total al último, pero esos vamos a dejar. Turisteando Ajá? en El Salvador con Jackie Wendy. Uh -huh. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram, también aquí van a aparecer los de Jackie Ajá, Wendy. Jackie Wendy aparecen en Instagram. También recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook. Vayan a darle like y seguir. Y pues Mario, ahora sí, vamos a continuar y... Give me Fall! ¡Hasta la próxima! Ay. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА